Ya puedo ir poniendo el reloj para mañana. Buenos días. Buenos días, señor jefe. Buenos días, señor jefe. Buenos días, señor jefe. Buenos días. Buenos días, señor Buenos días, señor jefe. Vamos, dormidón. El desayuno está servido. ¿Qué día somos? ¿Qué hora es? Hora de tomar el desayuno. Buen día, ¿muchos expedientes? Uy, las ocho, ni que fuera lunes. Hoy es lunes. Lo que se le ocurrió a este señor Organizar otra huelga, levantar al personal ¡No fue así! ¡Sos un cívico! Estaba solo en el comité de huelga Sí, estaba, pero ¿qué? qué? ¿Vieron? Era justo lo que hizo Pedía, por eso me uní ¡Qué malo eso! No, ¿qué va a ser malo? Si estaban de por medio tus ideales, tus compañeros, la causa Aunque lo digas en joda, yo lo sentía así ¿Y de qué te quejas Aunque lo digas en joda, en ese momento yo lo sentía así Y bueno, está bien Quedaste como un héroe, ¿no era eso lo que quería? ¡No, no era eso, no era! Ahora va a resultar que el culpable de tu fracaso soy yo Estáis despedido. ¡Santé! Perdón, estaba distraído. Me voy a la oficina. ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca. ¿Qué quieres comer hoy? Eh, hey, qué sé yo, no tengo hambre hoy. ¿Tú pues también andas con fieca? Chao. ¿Qué pasa, Santini? ¿Por qué grita? Perdón, señor. Me distraje. No, la no, no, che. Lo empecé a cargar. Perdóname, Santini. Va. Ahora si se tranquilizan, che. Y trabajan un poco para variar. Sí, cómo no.